Hola para todos. Bueno, hoy he tomado la decisión primero de enero del 2022 y es fortalecer todas las redes sociales más importantes para abogada Melissa Soto. Este año me he decidido a explorar todas las redes sociales para llevar el mensaje, el propósito que ha tenido abogada Melissa Soto desde el 2019, porque a partir de este año fue que surgió la idea de crear contenido sobre derechos humanos y empoderamiento. Empoderamiento como estilo de vida, derechos humanos, como ese conocimiento sobre nuestros deberes y sobre nuestros derechos para que el Estado las instituciones públicas no nos vulneren nuestros derechos y por lo tanto sean garantizados. Este video no está muy producido, lo estoy haciendo aquí en mi estudio, aquí en, eh, donde vivo en Palmira, Valle del Cauca, Colombia, y he querido hacerlo así, de una manera muy... Natural, sin mucha producción, porque he tomado la decisión de tomar riesgos y no ser tan perfeccionista, sí porque a veces quiero la mejor iluminación, quiero la mejor calidad de video y eso lo vamos a ir um, mejorando, pero primero que todo es lanzarnos. Este va a ser el primer video del año para nuestro canal de YouTube. Así que suscríbete para que empieces a recibir toda la información acerca del contenido que vamos a empezar a crear. Ya hay algunos videos aquí grabados en este canal, pero a partir de este 2022 vamos a romper un récord de la mayor cantidad de videos educativos. Videos que te ilustren, videos que te informen, videos donde tú entiendas por qué determinadas instituciones no funcionan de la mejor manera. Y nos vemos. Eh, con nuestros derechos vulnerados, entonces tú vas a aprender y vas a saber cómo reclamar esa garantía de tus derechos, de una manera creativa, de una manera diferente, de una manera muy educada, porque no, no, la idea no es ni pretendemos, ni obviamente yo pretendo que vayamos a pelear contra el Estado, sino que nosotros estemos informados, educados con nuestros derechos y con los procedimientos para garantizar esos mismos derechos. ¿Listo? Así que bienvenidos, abogada Melissa Soto. Hoy, primero de enero del 2022, ¿qué hora es? Son las 5 y 27 de la tarde. Eh, no creo que alcance a publicar este video hoy mismo, pero he querido hoy hacerlo de esta manera. Dejar como el contenido aquí grabado en mi computadora y poderlo lanzar en las redes sociales porque vamos a estallar las redes sociales. Este año vamos con toda Instagram, abogada Melisa Soto, en Facebook también estamos abogada Melisa Soto. En Twitter también estamos, en LinkedIn también estamos, somos parte porque la idea es que cuando abras una red social encuentres contenido de valor, contenido que te informe, contenido que te eduque. Soy abogada de profesión hace nueve años, diez años, perdón, diez años, soy especialista en educación en derechos humanos, con una alta experiencia en temas de violencia de género y ahora con un alto... Conocimiento en tema de estereotipos de género. Así que, bienvenidos por aquí. Como les digo, este video no está así, pues, súper producido, ni tiene, pues, el, el súper intro. Pero lo importante fue tomar la decisión de salir aquí, porque a veces queremos que los videos y los contenidos sean, pues, eh, extremadamente producidos y vamos postergando nuestros proyectos, nuestros planes y la idea es poder que este proyecto que les estoy contando desde el 2019 en crear un contenido de valor llegue a muchas partes. Mire, es un tema complejo, yo lo sé, es un tema que... Ay, no tan chévere, venga, veamos algo de derechos humanos. Yo sé que no, pero de la manera en que aquí en Abogada Melisa Soto lo hacemos, a ustedes les va a agradar bastante. A los adultos, a las personas jóvenes, a los niños, porque vamos a crear también un contenido muy, muy, muy didáctico para que todos aprendamos. Algo que quiero dejarles claro en este video y es, sí, los derechos humanos, quien está obligado a garantizarlos es el Estado, es el gobierno, ellos deben garantizarlos, ellos son los que vulneran la garantía de los derechos humanos, pero también está en nosotros, en nuestra sociedad, en nuestros hogares, empezar a crear esa cultura de conocer nuestros derechos humanos y formar seres humanos que respeten la vida, que respeten el medio ambiente, que respeten todo lo que tiene que ver para la vida, para el desarrollo de la humanidad. Así que, bueno, aquí voy a estar apareciendo en varios videos, hoy desde Palmira, Valle del Cauca, mañana no sé de dónde. Un beso para todos, recuerden seguirme en las redes sociales y pues vamos a estar aquí explorando todo este tema de los videos para el canal de YouTube. Bye.